Tantas mujeres en mi cama, pero sé que a la final me encuentro solo. Solo, solo. Algunas me dicen que me amo, pero sé que a la final me encuentro solo. Solo. El sentimiento de estar solo me ha llevado a estar con varias. Y he pasado mareas innecesarias. Me han acompañado damas estrafalarias con problemas. Con miradas agrias, corazones, rotos en mil pedazos Envueltos en la rutina, envueltos en los fracasos y intentando ser un genio, tratando de unir los brazos Pero entre más ganas le meto, peores son los casos Para ser sincero, por la noche me desvelo Por tu amor, un amor que no pude conocerlos, Hasta mejor porque pudo convertirse en pesadilla Como me dijo mi amigo, Pablo Coelho En mi cama, pero sé que a la final me encuentro solo. Solo, solo. Algunas me dicen que me llaman, pero sé que a la final me encuentro solo. La sonrisa que mostramos al mundo Casi siempre son las tristezas, decepciones, angustias o problemas Que acusan nuestras conciencias Creemos que el afecto físico o psicológico Nos pueden dar un poco de paz Pero ahí es cuando llevamos nuestra mayor decepción Al darnos cuenta que al final del camino Después de haber pasado los páramos más peligrosos Nos encontramos solos Con mil historias que quizás no todos crean Pero aunque resultemos solos Nos quedamos con la enseñanza y conocimiento adquirido Por la propia vida no todos debemos aprender de esto viviéndolo Como dice un hombre que admiro mucho Aprende a vivir de la experiencia ajena Mi mayor entrega es el primero de muchos temas Produciendo efecto rapamancia En las letras El DCC